¿Sabías que el Programa de Ingeniería Mecánica de la UTB está en el proceso de acreditación con Arcusur? Arcusur es el sistema de acreditación regional de carreras de países del cono sur, incluye entre otros Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile ¿Por qué es importante? Es importante porque podrás tener más opciones de intercambios, porque es nuestra primera acreditación internacional. Ya pasamos de simplemente presentarnos ante las instituciones de Colombia como su Ministerio de Educación a presentarnos ante una comunidad de países. No solo cumplimos las expectativas de nuestro propio país, sino las de otros países muy exigentes y desarrollados como lo pueden ser Brasil y Chile, entre otros. Tú participas, porque se acredita el programa, los estudiantes, profesores, institución, los egresados. Necesitamos que tú sepas que tienes calidad internacional. Por lo pronto, necesitaremos que llenes la encuesta de percepción y participes de encuentros con los pares evaluadores. Muchas gracias.